¿Qué es el silencio? El silencio no es más que la muerte en vida. El silencio es aquello que nadie lo entiende, que te hundes, que estás solo, que a pesar de estar rodeado de personas, animales y todo lo que tú quisieras, el silencio te carcome. Porque a pesar de tener todo eso, no tienes nada. Tu alma está vacía de tristeza, de soledad, de caricias, de amor. Siempre diste todo en tu vida, te desvelaste por tus hijos, los criaste y después, ahora, estás sola. Estás con ellos, pero estás sola. Te rodean ellos y estás sola. Siempre está sola, no existe más que la soledad. Esa soledad tan fría como un cementerio, tan fría como la muerte misma. Hay un silencio alrededor mío, hay muchos hijos, hay muchos niños. Pero estoy en silencio porque nadie me mira, porque estoy sola. Porque solo estoy en una cama Porque no puedo caminar Estoy sola Por no poder caminar O porque nadie me necesita, O porque Tenga a alguien con quien platicar Saben que estoy ahí Saben que estoy en el cuarto Y solo pasan y pasan Y yo Siempre sola con mi silencio no tengo ningún hijo que me extrañe, ni ningún sobrino, porque tampoco tengo sobrinos que me extrañen. ¿Y qué fue lo que hice para vivir este silencio? Oh gran Dios, oh gran Señor, ¿qué hice? Perdón, porque en mi vida... Estoy pagando con este silencio. Y hoy me pregunto, ¿qué hice yo? Si yo me sacrifiqué por mis hijos, fui una buena madre, me sacrifiqué por ellos, los saqué adelante. Y yo, ¿dónde quiero? ¿Dónde estoy? Aquí en la cama, en silencio. Y por más que reclamo y les pregunto, ¿por qué? Yo no entiendo, ¿acaso no creé unos hijos amorosos que me amaran? Nunca lo hacen, no me aman. La única persona que me amaba eras tú, mamá, eras tú. Tú eras la que calmaba mi silencio, tú eras la que calmaba este silencio, la que calmaba esta soledad. Cuando tú estabas, yo en silencio ni lo conocía. Madre mía, un día estaremos juntas y viviremos en ese silencio eterno.